So we're here with Roberto. Uh, he visited today the Simon Bolivar School, um, where they showed a couple of educational games. Aquí estamos con Roberto. He visitó el Colegio Simón Bolívar y observó algunos juegos didácticos. Bueno, estos estos juegos son parte de un uh, de un kit de software educativo que se usa con niños de primaria y eh, principalmente orientado a mejorar las capacidades de lectura. ¿no? Los niños leen, posteriormente responden cuestionarios para ver eh, qué tanto han comprendido y qué, cómo pueden articular la, la enseñanza de estos, de estos textos o los, o los cuentos que ellos leen o las, eh, las enseñanzas que se dan a través de este, este software. Y también podemos ver eh, que los niños tienen mucho interés en este, en este software. Es muy importante la ayuda del, del profesor o profesora, puesto que los orienta, eh, de, los organiza y hace que todos puedan eh, seguir a un mismo ritmo. ¿no? Y eh, podemos, podemos ver que la aplicación también ayuda a que, a que ellos puedan... Eh, aprender jugando y puedan experimentar de diferentes formas el mismo tema and what was the thing that, that uh, opened your eyes the most today puedes comentar de qué manera han participado? bueno eh, los diferentes niños y niñas van cada uno a su ritmo no, no, se, no se puede eh, no se puede querer que todos vayan al mismo ritmo unos van más rápido de acuerdo al al interés, a la capacidad que los tienen. Sin embargo, el juego permite que, que tener diferentes niveles de aprendizaje y cada uno va avanzando de acuerdo a su ritmo. Ok, gracias. De nada.